Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo el lance de mi primer orice del cabo color oro Lo que no en otras especies sería un albino Igualmente en un mismo lance se han abatido tres leones Y también nos hemos encontrado con un troll de kudu Y sin más preámbulo, comenzamos Nos acercamos a la zona de los comederos de los orices Mira allí vemos un rebaño Mira, mira un oro, un oro un orice color oro, que es lo que en otras especies sería un albino. Un Nivel 3, vamos a ver si hay algún orice más grande que podamos hacer el lance. No, no, nos vamos a conformar con esa hembra. Nivel 3, calibramos, nos agachamos, apuntamos, respiramos y disparamos. Le hemos impactado, vamos a ver si podemos hacer otro lance... No, no, pero ese animal, ese animal está muerto ya Ya vemos que está muerto, se ha parado y ha caído A ver si podemos disparar Mira hay uno marrón oscuro A ver si puedo No, he fallado, ese ese lance he fallado Ha salido el tiro por encima Recargamos que me queda sin munición Y vamos a Vamos a recogerlo Vamos a ir avanzando ...puesto que vemos aquí todas las, las huellas y por donde han pasado... ...y los hábitats que a esta hora están están comiendo por esta zona... ...y vamos a seguir avanzando aquí en la sabana... ...estamos al sur de la de la reserva, concretamente al sur nuestro... Voy a poner el mapa cerquita del lago... ...y vamos a ver... ...mira ahí tenemos otro rebaño... ...a ver si tenemos alguno interesante... No, no hay ninguna hembra nivel 4 que nos pueda dar un, un diamante Pero bueno, hay algunos machos nivel 4 pero esos no no dan grandes trofeos Aquí en, en los orices son las hembras las que dan más trofeos que los machos Mira esa parece que es un, una buena candidata Vamos a ver, tan tranquilitos Allí los animales No, pero todas son nivel 3, no hay ninguna hembra nivel 4 y que pase de la puntuación máxima de los 350 para que nos puede dar un, un diamante. Pero en fin, vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a seguir mirando. El otro macho nivel 3, una hembra. Pues nada, nos iremos avanzando despacito. Ya sabemos que tenemos la hembra de orice color oro. Desde luego que es que es precioso Es como, como si hubiera sido un, un albino Y hablando de albinos A ver si me encuentro algún día El león albino Que desde luego Con todas las horas que llevo del juego no, no lo he conseguido nunca Cogemos el reclamo Por si contestara alguno que estuviera cerca Se acercaran aquellos. Pero no Como os decía Es una espinita que tengo Todavía no he encontrado ningún león albino No me importa el nivel Simplemente para desecarlo Es por el por el color de, del pelaje Que para mí un, un león albino sería casi mejor que un, que un diamante Vamos a seguir avanzando Voy a poner ahí una señal donde matamos el, el nivel oro Y vamos a acercarnos a, a ese ese rebaño A ver si podemos hacer unos buenos lances Ya los vemos ahí Está en la distancia óptima Así que... Mira, tenemos un macho. Pues voy a hacer el lance a ese macho. Vamos a ver. Te apuntamos. Y disparamos a uno. Y disparamos al otro. Vaya salto que ha pegado. Madre mía. Vaya salto que ha pegado ese bicho. Parece una en la saltarina. Recargamos la munición y vamos a, a recoger los animales. No quiero correr puesto que se pueden quedar por la zona y podemos hacer más lances aunque estos animales cuando salen corriendo pegan buenos trotes y buenas carreras así que vamos despacito vamos avanzando comprobamos la presunción energética en nuestro gps y cuando estemos más cerca pues le, le vemos ayer que está abatido le diremos al perrete cuando estemos más cerca que vaya por ellos Vamos despacito No escuchamos llamadas de advertencia Eso significa que los animales han huido y están a, a más de 150 metros Ya vamos llegando Sin prisa Aquí en esta en esta sabana la, la visión es excelente Aunque hay zonas que en cuanto nos metemos en, en la hierba alta La verdad es que, que apenas se, se puede ver ya vemos ahí el hábitat que tenían los animales nos estamos acercando y vamos a, a ver la puntuación que nos arrojan vemos el contorno que teníamos resaltado ves como ya se nos marca el, el hábitat os pues vuelvo a decir lo importante que son los hábitats vemos el sangrado vamos a, a recoger tenemos un nivel 2, 229 con 20 y vamos a, a recoger al otro que vemos ahí la, el salgado que tiene. Este yo creo que era el macho nivel 3 que disparamos en primer lugar. Le decimos a Perrete que lo busque, seguimos mirando por subiéramos a algún otro animal. Ya sale Perrete como una instalación. Ya lo, ya lo ha localizado, ya lo ha localizado, ya no nos reclama. Así que vamos a ver la puntuación que nos da el macho nivel 3 Tenemos una plata, 248,80 Y ahora vamos a recoger a nuestra hembra, nivel 3 Color oro Que es una preciosidad, ahora lo veréis Ya cuando la, la recoja me voy a recrear un poquito Para que veáis el pelaje tan bonito que tiene Ya será de PRT como una salación. Y ya mismo nos va a decir que, que la ha encontrado. Seguimos avanzando. ¿Veis cómo están los hábitats marcados? Os recomiendo que, que pateéis mucho y controléis los hábitats porque nos da mucha información. Escuchamos una llamada de advertencia. Y ya tenemos aquí un oro, con 2,70. ¿Veis que pelaje más bonito tiene? Es casi blanco con tonos dorados. Así que este sí lo voy a disecar Porque este lo quiero guardar ahí en el, en el pabellón de trofeos Vamos a seguir mirando por subir si algunos por la lejanía Vamos a mirar por otro lado Vemos por dónde han ido avanzando Miramos hacia abajo Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde Donde han sido abatidos ¿Veis? En esta zona Y ahora me voy a ir un poquito más para abajo en busca de cubos hemos venido al puesto más al suroeste que tenemos mira, ahí tenemos un hábitat, una hembra otra hembra, un macho, nivel 4 ahí tenemos un macho nivel 2 pues vamos a hacer el lance a este macho apuntamos y disparamos nos ha visto una hembra que sale corriendo disparamos también al otro nivel 2 ahí son las hembras, salen corriendo a la manada no veo más machos, así que vamos a, a recogerlo os voy a poner el mapa para que veáis lo cerquita que estamos del, del puesto y nos hemos ido al a hábitat que tenía de descanso. Cambiamos la hora a la zona que están descansando y nos acercamos sigilosamente para poder auxilio. recargamos el M1 y vamos a vamos a recogerlos. Seguimos avanzando sin correr, puesto que la no estarán muy lejos los, los otros. Y vamos a recoger los perretes Ya está ahí buscando la sangre Vemos todo el hábitat ¿Veis la hora en la que están descansando? Y a ver perrete si localiza A nuestro macho nivel 4 Sí, ya lo ha localizado Ya nos está llamando Y vamos a A recogerlo Se ha quedado en el sitio Un doble impacto, un doble pulmón un oro, 137,50 Vaya cornamenta que tiene La verdad, que es muy bonito Y vamos a recoger al otro machito Que era un nivel 2 Venga, parrete, búscamelo deja sale parrete corriendo no, no está muy lejos Este animal ha pegado una, una carrerita un poquito más larga Vemos aquí el impacto en órgano vital y Perrete nos va a llamar, mira, ya, ya nos llama, ya ha localizado el, el animal abatido Vamos a mirar por si hubiera uno por aquí rezagado, pero no hay nada Y así que vamos a, a recoger este animal Un oro, con 114,10, vaya diferencia de cornamento entre uno y otro Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde donde han sido abatidos He ido desde un puesto a toda la zona que tenemos ahí arriba que son la zona de los de los orices y aquí abajo la zona de descanso de los de los cubos y vamos a seguir continuando con la caza estamos al alto de un trípode vamos a ver el hábitat ...mire, tenemos un león un nivel 7 mira ahí tenemos otro un nivel 5 y ahí tenemos otro un nivel 4 voy a intentar hacer el triple lance vamos a ver a punto nivel 7 disparo 1 salen corriendo vamos a ver han salido corriendo vemos que ahí sigue el nivel 4 se nos para vamos a disparar disparamos ese está batido le hemos dado en el corazón y vemos que por aquí viene corriendo otro que me imagino será el nivel 5 Viene corriendo, disparamos uno y disparamos dos y mira porque estaba muy cerquita. Y ahora bajamos del trípode y vamos a, a buscarlo. Voy a mirar por si algún otro animal, que por aquí también puede haber orices y kudus. Venga, ahora sí vamos a bajar y vamos a, a recoger primero al, al nivel 5 el que hemos disparado sin mira puesto que estaba cerquita ya era un disparo relativamente relativamente fácil a ser un animal grande y vamos a ver la puntuación que nos arroja Va, vemos el hemos impactado muy bien ahí una plata 42 con60 le hemos dado muy bien los dos disparos para haberlo hecho sin sin la mira vamos a recoger ahora al nivel 4 vamos a dejar de correr que no quiero no quiero cansarme ni hacer mucho ruido porque esta zona por los hábitats que tenemos de todos los hábitats los bebederos que tenemos de animales no quiero espantar a, a ninguno vamos a ver si lo veo allá batido no, no lo veo miramos la lejanía por subir a un otro animal Así que vamos a decir al perrete que lo busque. Venga, perrete, búscamelo. A ver si estuviéramos suficientemente cerca para que lo localices. No, no localiza el, el rastro. Así que vamos a avanzar un poquito más. Vamos despacito, nos vamos a guiar con nuestro GPS. Venga, a ver si de aquí ya lo me lo localiza, perrete. Vamos, perrete. No, sigue a localizar los perrete. Vamos a esperar a, a que se venga por aquí. Y vamos a avanzar en la dirección en la que ha sido abatido. Venga, perrete, a ver si desde aquí ya se me lo, me lo encuentras. Ahora sí, ahora ya sale perrete corriendo. Miramos, no vemos movimiento de ningún animal. Así que vamos a, a seguir a perrete. La verdad que está bonito el, el triple lance. Tres leones, tres leones abatidos, con cuatro tiros. No ha estado nada mal. Y los dos. Los dos últimos sin, sin haber utilizado la mira. Ya vemos aquí a nuestro nivel 4. Vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Me imagino que sea una plata por el. por el nivel. No suelen dar más, más allá de, de la plata. Efectivamente, una plata, 41,30, muy buen impacto en el corazón, y vamos a, a recoger el nivel 7. A ver la puntuación que nos arroja, seguramente será un, un oro. Y Siempre y cuando hayamos impactado en oro vital vemos aquí el hábitat de los leones. Venga, párate! búscamelo ya. Ya sale terrete corriendo No todavía va a aparecer nuestro Pero sí ya Ya ha localizado los rastros Ya lo vemos en el GPS Que nos va a adelantar Ya mismo Y va Va a ir directo hacia Hacia el león Ya sale corriendo Se mete aquí Entre entre las espesura Y vamos a ver Si localiza nuestro animal Veis allí Otro bebedero que tenemos no me canso de decirlo, jugar siempre con los bebederos, con los hábitats, que es lo que más información nos va a dar. Vemos aquí el sangrado y ya vemos ahí el, el contorno del animal. A ver qué qué puntuación nos da. Es un sangrado medio, no sé si le hemos impactado bien o no, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a salir ahora mismo de dudas en cuanto lo, lo recojamos ha quedado aquí entre la hierba alta Si no, no lo podemos ver Vamos a ver Efectivamente un oro, 45 con 10 Muy buen disparo en pleno pulmón Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis el, los hábitats que tenemos aquí y donde ha sido abatido Escuchamos una llamada de advertencia de un animal, no sabemos cuál, cuál es veis todos los hábitats que pues os voy diciendo visitarlos a la hora que, que corresponda y podemos encontrar los animales y vamos a continuar con la caza escuchamos, hay una llamada de advertencia y seguimos cazando vamos a ver qué nos podemos encontrar aquí mira, muy reciente, unas huellas muy recientes a ver de qué serán puesto que aquí entre la de la yerba alta se mueve muy mal Vamos a ver Mira, tenemos un Kudu de peso máximo Así que vamos a A seguir las huellas Va trotando Como aquí no, no tenemos visión ninguna Pues vamos a seguir las huellas Y a ver dónde, dónde nos llevan Vamos a ver y continuamos hacia adelante Llevo más de media hora buscándolo Vamos a ver, mira, allí lo tenemos, allí lo tenemos Madre mía la carrera que me ha hecho pegar Una llamada de advertencia Cogemos, apuntamos y disparamos Llevo por lo menos más de un kilómetro detrás de, de estas huellas Unos 35 minutos largos si, si llevaré 35, no de juego, sino de juego real Vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro nivel 5 que me está haciendo sudar la, la, la gota gorda vaya caminata pero yo merece la pena seguir seguir las huellas de un, de un animal así tenía una cornamenta preciosa mandamos a perrete a buscarlo ya vemos ahí el contorno cian del animal abatido y vamos a, a recoger nuestro cubo menor nivel 5 ya el perrete nos llama. obviamente para acá que lo he encontrado. Ya vemos ahí el sangrado. Pues es un impacto en doble pulmón. Miramos por el contorno. Pues subiremos a un otro animal. Y vamos a recoger a nuestro kudu nivel 5. Vaya tela. Un troll. Un troll. 148,60. Por poquito no nos ha dado diamante veis que lo hemos perseguido un kilómetro 350 metros de todas maneras lo voy a guardar y os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido batido y de dónde hemos ido persiguiéndolo desde allí que, que vi las huellas y mateo un chiquitín chiquitín hasta aquí yo creo que ahora ya voy a montar el vídeo